Ser fogata. Aunque no se sepa nunca el punto al que se va a llegar, qué ruta ni cuándo, ni cuánto tiempo va a extenderse saboreando el miedo de ir a solas caminando al escribirse con la sola seguridad de saber que todo puede terminar de un momento a otro cayendo de su altura y mantado por la gravedad de la que está hecho el mundo que nos atrae hacia su centro, hacia el penetrar en lo profundo de su atracción gravitatoria que atrae las olas en su atraerse con la luna que atrae la rotación y traslación alrededor del sol y simultáneamente cada otro cuerpo, cada otra cuerpa, cada otro cuerpo atrayéndose por la energía para iluminar este momento y todos aquellos en que se decida estar lumbre, estar poema, escribir, Enrique, recitar, Serna, tu homenaje. Acontecer emocionado aunque nunca se sepa que vendrá glorioso, humilde y fuerte para uno mismo, para una misma, en voz alta frente al público. Mostrar los dientes. Mostrar el pubis. Y auchar. Brindar por la propia existencia. Brinda por su propia existencia. Que en su poder gravitatorio nos atrajimos desde antes. Nos atrajimos desde el pecho. Nos atrajimos desde el ombligo desde el hemisferio central del cerebro, nos atrajimos desde el fuego al centro de nuestro sexo, poema en llamas quisimos llamarnos, nos quisimos traer a este momento para hacer, para hacer en conjunto, colectivamente, una fogata, porque queríamos ser una fogata. A mitad de horas de junio, a final de mayo, queríamos hacernos, una fogata muy fuerte, para alumbrarnos alrededor de nuestra luz para comprobar juntas para comprobar juntos para comprobar juntos que depende de nosotras que depende de nosotros que depende de ti que depende de mí que todo lo que anhelamos ocurra Tal como este verso Rudá Rudá, talú Durí, belí, belí, belí, balú Dura, abuelita, dura, tú se te bendice en la medicina que esparces tesita de hierbas, hirviendo tesita de tierna lluvia, tibia, tibia, tibia, verde, guardando el calor, te cita de la ruda amarga, tesita, tecita del aborto amorosa, en tu bendecir te riegas, te uteras en el útero y le limpias le veneras venerable en tu andar, venerable en tu amor, testigas son estas tetas, sus tatuajes y piercings, sus ancestrales memorias en las que han dado de mamar, se te santifica aquí entre nosotras de forma postrera, posterior a tu poseernos corporal y ritualmente, abuela. Ruda, vínculo de siglos, cordón umbilical elegido, raíz prolongada en cada hervor, cada sorbo, cada encender el fogón, cada rellenar el jarro, cada beber, cada beberte, cada bebernos, abuela, ruda en tu peregrinar hasta mi cuerpo, hasta la latitud última de mi cuerpo, en su cueva nos, cuevas profundas, nos profunda, ruda, durá darú, darú, darú, darí, abuela, rudir, uru rurú, darí, belí, durí, belí, belí, barú, rudá, durá, darú, nos curas, Uras, abuela, Ruda, Darú, Durí, abuela, Durí, Durí, Belí, Belí, Delí, Balú, Belí, Balú, Dura, Ruda, Ruda, Durra, Ruda, ante el poliamor. ¿Qué opinión tengo acerca de las relaciones de pareja? Hablo de la apertura entre ellas para, por ejemplo, salir con otras personas. Ante los feminismos mochavergas. Ante los feminismos tiernos. Hablo de la apertura entre ellas para salir con alguien más a chingarse unas caguas a un festival en Sonora. Ah. Hablo de la apertura entre ellas para bailar pegadito con alguien más, unas cumbias. ¿Por qué no? Unas norteñas. Ante el amor mismo. Ante los feminismos tiernos y las nuevas masculinidades. ¿Qué opinión tengo acerca de mi relación de pareja? Sentir que en el orgasmo... En la lágrima te pertenece, la pareja te encadena, me encadena. Esa es la forma de vivir el amor en el capitalismo, haciéndole valer con dolor, con dominio, con poder, lo que el amor vale en amor. Despojarse de los celos, despojarse de cualquier cosa que nos oprime, despojarse del machismo es liberarse. Dejar de estar chingando y al mismo tiempo hacerse un paro. El acuerdo es mutuo. Brindarse. Brindarte. Hacerte ritual, extenderte, hacerte más pleno y más pleno en otras personas por amor propio. El acuerdo es mutuo. Brindarse cada quien siendo suyo, pero por, como un acuerdo pareja. Ser pareja ante cualquier ojo ante cualquier bestia ante cualquier labio pues hemos decidido ser esta puesta al aire que cruza la frontera este pinche bailongo sabroso que se mueve al ritmo de nuestras carnes y abismos pues precisamente los hoyos negros dentro de nosotros son los que nos han unido profundamente desde hace siglos, antes de nacer ya nos amábamos en lo sagrado en lo ritual, siendo mayas, egipcios, neandertal, aguaque bosones de hicks inyohual y enehecatl. En el compartir está la abundancia. Desde aquí salimos a fluir cada quien por su cuenta con las personas que convocó en esta vida para brillar. Y aquí volvemos, para después compartir juntas y juntos esos manjares en la casa. El compartir está la abundancia. Lo mío es mío. A mí me invitaron a horas de junio el día de hoy. Y lo tuyo es tuyo. Y a ti te invitaron. A tus horas de hoy, a ti. Coquetón. Y lo nuestro es nuestro. Y eso nadie. Nadie, nadie, sino solamente nosotros. Nosotras. Coquetón. Nosotros, nos lo vamos a arrebatar, porque antes, nos amábamos ya desde hace siglos. Esa es mi opinión ante el amor. No, no ha sido la j de la uni, no ha sido. ¿Cuál es su propuesta ante el amor? ¿Te sientes vulnerable cuando tu pareja está Somos. con otra persona? ¿Sientes que ya no se te va a parar? ¿O sientes cosquillas? ¿En ¿Dónde las sientes? Tal vez ahí está la respuesta Eres ceros Eres un quebrar de hojas en medio del pecho de un hombre Que pudo ser árbol pero fue ladrido Eres, Eros, eres un mover de piedras en medio del pecho de una mujer que pudo ser árbol. Pero fue horas de junio. Una fogata de ramas secas alumbrando el inicio de nuestro bosque. Eros el aleteo en el migrar de ciertas aves que cuando es de noche jaguarizan. Cuando es de noche jaguarizan las tinieblas en el sexo y cuando amanece colibran El resplandor oceánico que solo aparece si aparece en tu cuerpo Si solo en tu humedal se humedece Heroz. La prolongación de un El petalar de un el erectarse de un pétalo le, le sacando... eros cuando el gallo canta el silencio cuando la flama enciende el incendio pronta a ser mar romper de olas eros polar en tu derretirte tropical planetaria cósmica eros eres eros atmósfera de labios en cada singular rit en cada singular rit Falación. En cada singular rito de la naturaleza, en cada palabra de su palabra.